La réplica de la Nao Victoria y el Galeón de Andalucía, dos de las embarcaciones comerciales más famosas del de año 1500 entre el siglo XV y el siglo XVIII, están aquí en Sevilla. ¡Vamos a conocerlas! Entonces con esto hacían exploraciones antiguamente en el 1500 más o menos y eran cinco embarcaciones, ¿vale? De, la, de las de cinco embarcaciones solamente regresó esta y con esta lo que se hizo eh, fue como una ruta a nivel de, de las Indias para poder hacer lo de las especies porque antiguamente lo de las especies era lo más cotizado más que el oro, ¿vale? Wow. Eh, Y allá abajo eh, dormía toda la tripulación, dormían a la interferia, ¿vale? Ellos no tenían eh, un camarote, no tenían nada, ellos dormían a... Y... Como buenos marinos. Exacto. Por eso es que de 253 navegantes que fueron para allá, regresaron 18 o cosas así, ah. ¿vale? Eh, los enfermos los colocaban allí para poder tener un poco tal, porque era la única zona donde se podían cubrir, ¿vale? Y la zona de carga donde tú colocabas eh, todo lo que sería el armamento. Ya estamos aquí dentro del NAO Victoria, la primera embarcación que dio la vuelta al mundo. La verdad que, que eh, ya cuando estás aquí te impresiona bastante, Estamos aquí, a ver si se, si se nota un poquito, pues aquí estamos, aquí detrás está el camarote del capitán. No podemos entrar, vamos a ir un momento a la bodega. Sergio ha sido muy amable, nos ha explicado y, y la verdad que es una, una experiencia bastante bonita. Si estás en Sevilla o en Andalucía, pues está muy bonito disfrutar. La Nao Victoria. Y... El galeón de Andalucía, dos siglos de diferencia. Bueno, también de tamaño, quiero decir que el galeón pues está un poquito más grande, pero aquí el barco, aunque se lo ve pequeño, eh, cuando estás dentro se lo ve un poquito como, como más espacio. Fue el que dio la vuelta al mundo. Para que vean que no todo lo grande a veces es lo mejor. Va, vamos, vamos, ahora sí al galeón de Andalucía. Primines, aquí ya se evidencian algunos, algunos cañones. Este galeón, pues como su nombre mismo lo indica, pues eh, acapara más, tiene mucho más espacio. Pero la verdad que está, está impresionante ¿eh? el galeón de Andalucía. Muchísima historia, muchísima historia que mostrar y que contar, Primines. Nosotros les mostramos solamente un pedacito, pero la verdad que, que merece, merece conocerlo. Ahí está la comida, Primines, eh, tiene unas ratas encima porque comentan que era bastante difícil que la comida se mantenga tenga buena. Entonces, esa es la representación que hacen aquí. Existen las medidas respectivas por el COVID. Eh, se mantiene el distanciamiento social pero es, es bonito también poder disfrutarlo con, con muchísimo cuidado. Nos comentaba Sergio que el Galeón de Andalucía tiene espacio para 150 personas y la Nao Victoria para 50 personas. Se nota la diferencia en su construcción y también el tamaño y los dos siglos de diferencia que tienen estas dos embarcaciones que están aquí en el puerto de Sevilla. Bueno, ¡hasta luego! Muchas gracias, Sergio, nos ha dado muchísima y valiosa información. Eh, ¿Hasta cuándo van a estar aquí, Sergio? No, estamos aquí por lo del COVID hasta, dentro, hasta marzo, más o menos que nos han dado. Pues muy bien, los animamos a venir. Muchas gracias. Todo eso es donde... Eh, no de ahí sé, viene sí. la expresión, ¿no? Sí, okay. vete el carajo. Mete carajo, ok, ok, ok. Y también sabe la de... Por, casi por los pelos. ¿No? Cuando la gente tenía antes el pelo largo, si sí, sí te ibas a caer, te cogían de los pelos. Entonces, bueno, ¿De verdad o es una broma? No, porque no, ah. antes no sabían nadar. Te o sea, dejaban ah. el pelo largo y si caías por la borda, te cogían del pelo. Ah. Ah. Para vale, creí que me estabas bromeando. No, no. No, no, no. No, no como, como yo no sé, digamos, me fui. No, no, antes no sabían nadar. Ah, vale, vale. Super.